Se oye fácil, pero no lo es. Conseguir la calma es una virtud de la que pocos gozan. Muchos creen que no es fácil conseguir la calma en la tormenta. Ok, no es nada fácil, pero no es imposible. Pero para ello debemos obtener la paz en nuestro interior. Si estamos en calma con nosotros mismos, podremos ver la vida desde otra perspectiva. Una más serena. Por eso hoy, amigo o amiga, Quiero darte los mejores consejos para obtener la calma, esa que tanto necesitas en estos momentos. Hola, te saluda Ricardo Niño. Bienvenido a Lifers. ¿Cómo puedo estar en calma? Una pregunta que ha rondado en mi cabeza un millón de veces y hoy di con la respuesta y quiero compartirla contigo. Si quieres estar en calma debes dejar a un lado los pensamientos negativos si quieres estar en calma debes deshacerte de todo aquello que te genera infelicidad si quieres estar en calma debes ya liberarte de esas preocupaciones que no te permiten conciliar el sueño recuerda que el objetivo es obtener nuestra paz interior con ella lograremos estar en calma no te voy a mentir no es nada fácil porque en el camino a la calma te toparás con muchas tormentas tormentas personales que harán todo lo posible por impedir que cumplas tu cometido ¿Has oído eso de la calma llega luego de la tempestad? Y sí, es cierto, lo hace, luego de atravesar momentos de preocupaciones y salir victoriosos. De ellos, sentimos una sensación de calma casi imposible de explicar. Nuestro cuerpo y mente se relajan. Vaya, qué sensación. ¿Eso tal vez te haga recordar momentos como una ruptura? A ver, ¿recuerdas a esa persona con la que luego de tanto intentar te diste cuenta que no valía la pena? ¿Qué sentiste cuando te alejaste de ella? Ok, tal vez un poco de dolor, pero en el fondo, muy en el fondo, estoy seguro que sentiste un poquito de calma. ¿No es así? Te sentiste liberado y con ganas de conocer a alguien nuevo. O por otro lado, te dedicaste a ti. Eso también es válido. Mucho en realidad. Otro ejemplo. ¿Recuerdas cuando te quedaste hasta tarde por realizar ese trabajo tan importante? Luego de terminarlo y entregarlo, ¿qué sentiste? Más aliviado, ¿no es así? Esa es una sensación de calma, pequeña, pero que tiene el mismo poder de relajación. Incluso cuando nos damos un momento para descansar y respirar profundo, conseguimos un poco de calma. Esta solo dura unos segundos, pero vaya que la necesitabas, ¿no? Las tormentas en nuestra mente seguirán y seguirán si no hacemos nada para detenerlas. La solución es reflexionar. Date un tiempo cada mañana al despertar observa lo que te rodea, analiza un poco tu vida. Toma en cuenta las cosas buenas y malas que hayas cometido y dedícate hoy a ser mejor persona. Podrás necesitar 10 minutos, 30 o una hora. Tómate el tiempo que consideres necesario. A veces la rutina no es de buen ver, pero cuando nuestra calma se encuentra en juego, esta puede convertirse en tu mejor aliada ese tiempo de reflexión llévalo a cabo todos los días medita y agradece por lo que tienes te aseguro que te sentirás mucho mejor no criticar olvídate de la vida de los demás deja de fijarte si esa persona hace esto o aquello basta dedícate a tu vida que es la única que importa aceptar para estar en calma debemos aceptar algunas cosas lo explico fácil. No puedes aceptar una traición, pero si esa persona se quiere ir, ábrele la puerta y que no regrese jamás. Ya mucho daño te ha causado. Si por otro lado las circunstancias te obligan a separarte de tu pareja, evita buscar culpables donde sabes que no los hay. Acepta que llegó el momento de cerrar ese ciclo y lo que está sucediendo es por tu bien. Simplificar. Sí, deja de pensar en esas cosas que solo te hacen la vida a cuadritos. Preocúpate solo por lo que de verdad te importa, cuando hablo de simplificar me refiero a todo y a todos Si hay personas que solo hacen que la tormenta en tu mente sea más fuerte cada vez, llegó el momento de alejarte un poco ¿Para qué quieres más opiniones negativas? ¿No te basta con todo lo que pasa por tu mente? Repito, simplificar es todo, incluso tú, si hay cosas que no te gustan, que sabes que te están perjudicando Cambia entonces, hazlo, un cambio no es tan malo, créeme disfruta de la sencillez Sí, continuamos simplificando tu vida esta vida es sencilla que a algunos no les agrada en realidad es muy placentera está llena de paz y tranquilidad liberarte y usa como arma la gratitud ok puede ser algo difícil ser agradecido con alguien que te ha hecho mucho daño no estoy diciendo que le trates bien ignorando todo lo que te ha hecho pero ser respetuosos no está de más cuando eres agradecido Obtienes un equilibrio impresionante en tu cuerpo, tu mente, y estos se sienten satisfechos por lo que estás haciendo. Cuando eres agradecido, comienzas a notar las cosas maravillosas de la vida, estas que, por muy pequeñas que sean, están cargadas de buenas vibras, y lo mejor, le brindan felicidad y calma a tu vida, que precisamente es lo que quieres, ¿no? Con estos consejos no quiero decir que debas alejarte de tu vida diaria, intento ayudarte a obtener el equilibrio. Ese equilibrio en el que nada te sobra. Ese equilibrio en el que nada te falta. ¿Qué esperas? Inicia hoy. Comienza a buscar tu calma. Quiero que llegues a ese punto en el que puedas responder. No me siento bien. Sin ninguna tormenta detrás. Hazlo por ti. Sí. Sé que es difícil, pero... La verdad, si no lo hacemos por nosotros, nadie lo hará. En serio, ponte a pensar eso siempre. Por más que tú te esfuerces por sentirte bien y no logras, porque tienes al lado a una persona que la verdad hace lo imposible para que pase esto, sinceramente estás fallando. También perdonar. Perdonar es una manera bastante buena y eficaz para que tú puedas eliminar y borrar y sacar de raíz a todo esto que sinceramente, pues, no vale la pena tener o que simplemente no sirve. Yo me preocupo por ti, nosotros nos preocupamos por ti. ¿Qué carajo te pasa? Tú no le debes nada a nadie. Tú no tienes por qué estar ahí estancado, donde alguien que sinceramente no te quiere, alguien que no te valora, alguien que simplemente te tiene porque sí. No perdamos nuestra esencia. Nosotros valemos mucho. Nosotros valemos de una manera increíble, inimaginable. Cosa que simplemente nos recalca lo que debemos hacer o no. Por favor, querido, querida amiga. Preocúpate por ti, preocúpate por toda tu vida. Preocúpate por lo que viene, por lo que se va. Pero siempre sé feliz trata. Perdona si tienes que perdonar, pero también saca de raíz a eso que simplemente no te hace feliz. Si tienes una persona negativa a tu lado, sea una pareja, sea un familiar o algo, sonríele. Simplemente dale un abrazo y dile que estás bien, que vas a mejorar. Pero, haz caso omiso a todas estas cosas. Esas personas lo merecen, créeme. No digas que no te lo dijimos. Acá en BeLifers nos preocupamos por ti y por tu bienestar. Que Dios te bendiga.